Hace ocho años tomé la mejor decisión de mi vida y fue reencontrarme con mi negritud. Llevar mi cabello al natural para mí representa llevar la historia de visitación Victoria Baitotó, mi abuela. Llevar la historia de Hidaluz Gamboa Victoria, mi madre, de todas las mujeres de mi familia, de mis ancestras y mis ancestros. Para mí es reencontrarme como, con lo que soy como mujer afrodescendiente y como mujer negra.